Bienvenidos, mi nombre es María José García y soy profesora titular del área de Economía Financiera y Contabilidad y voy a ser vuestra profesora de la asignatura de Análisis de Balances. Con este vídeo de presentación os doy la bienvenida a la asignatura de Análisis de Balances para proporcionaros unas líneas generales de cómo seguir la asignatura y que el rendimiento de la misma sea óptimo. En primer lugar, os voy a hablar de la asignatura, que como sabéis se llama Análisis de Balances, y comentaré los contenidos de la guía docente. A continuación, en segundo lugar, os hablaré de los ejercicios de autoevaluación que vais a tener disponibles para la asignatura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 Analizamos cómo es el entorno en el que la empresa desarrolla sus actividades y qué factores le pueden afectar a su desarrollo económico. Dedicamos el tema 2 a analizar la parte más jurídica de la información económico-financiera proporcionada por la empresa y a realizar una primera aproximación muy sencilla a los principales estados financieros, con el objetivo fundamental de estudiar las interrelaciones existentes entre ellos.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 Finalizaremos el contenido de la asignatura estudiando en el tema 7 el estado de flujos de efectivo y la importancia de realizar un buen análisis en relación con la obtención del dinero por parte de la empresa. Todos los temas cuentan con vídeos explicativos como este de teoría y al menos uno de práctica en cada uno de los temas para poder realizar un mejor seguimiento de la asignatura. Además, todas las empresas analizadas son bien conocidas por todos vosotros y están de máxima actualidad, lo que siempre os proporcionará un aliciente a la hora de analizar Alibaba, Amazon, Ferrovial o Iberdrola, entre otras. Asimismo, en cada tema, excepto en el primero, tendréis disponible una prueba de autoevaluación, cuya solución se facilitará una vez terminada la semana dedicada al estudio de ese tema y os permitirá conocer el grado de avance en el conocimiento. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a tener una serie de herramientas disponibles como foros y mensajes, vais a tener todos los contenidos en el aula virtual que os acabo de comentar, vais a disponer de vídeos explicativos de teoría y de práctica en cada tema y todas esas pruebas de autoevaluación, una por tema, a las que ya me he referido y que considero fundamentales para el buen desarrollo de la asignatura.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 Las actividades de autoevaluación a que me acabo de referir no son evaluables. Para la evaluación vais a tener una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica vale el 40% de la nota de la asignatura y la prueba práctica el 60% restante. Toda la información relativa a la evaluación la tenéis disponible en la guía docente y además os leeré comunicando yo misma a lo largo de la asignatura.